Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos acá en De Mañana. En este momento pasamos con nuestro compañero Arismendi La Antigua, que está haciendo un recorrido por los centros educativos de San Francisco de Macorís luego del llamado a docencia. Sí, muchísimas gracias. Asimismo, es. Gracias, en esta Arizmendi. ocasión me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Armanza en San Francisco de Macorís eh, para darle seguimiento al llamado a docencia por parte de las autoridades educativas ya de manera presencial. Luego de más de un año sin que las aulas, eh, los estudiantes puedan retornar a las aulas y hay que destacar señores que de los 50 centros que componen el distrito educativo 06 y 05 de esta regional de educación 07, solo dos centros han iniciado esta docencia de manera semi presencial y estos centros corresponden eh, precisamente donde se dejó aperturado eh, el regreso de esta docencia semipresencial, uno de ellos que es el centro de Huiza, la escuela básica de Huiza y también la escuela básica del de sector Manhattan en San Francisco de Macorís hay que decir que estos centros un número muy reducido de estudiantes se dieron cita la mañana de este miércoles para recibir el PAN de la enseñanza la información que no han manifestado eh, diversos directores de centro educativo es que los mismos han acogido el, el, la convocatoria de ADP la cual han establecido de que la docencia se mantendrá de manera virtual y hay que destacar por ejemplo eh, algunos centros también que han expresado que no han decidido iniciar la docencia debido a que no no cuentan con las condiciones para iniciar con esta docencia presencial como es el caso de la escuela básica padre brea en san francisco de macorís y también otros centros han decidido el consejo de padres han decidido no e iniciar con las docencias presenciales debido al alto índice de contagios de casos de COVID-19. Hay que destacar que en la mayoría de centros educativos que componen los distritos ya mencionados, eh, la mañana de ese miércoles se está procediendo a la entrega de la ración eh, proporcional de alimentos que desde hace, desde que inició la pandemia, el Ministerio de Educación eh, ha procedido a la entrega de estos alimentos. Pero decir señores que eh, solo en dos centros educativos se ha iniciado eh, la docencia presencial de unos 50 centros que estaban eh, previstos a iniciar de manera semipresencial y en estos centros. La presencia de los estudiantes ha sido muy tímida. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi. Bueno, ahí está la realidad.